Bienvenidos chicas y chicas a mi canal nuevamente Yo soy Nicole, para los que no me conocen Y el día de hoy es el especial de Halloween que has estado esperando Y para acompañarme está mi lindo Trevor, saluda por favor Él me va a ayudar a hacer esta maravilla y dos maravillas más O sea, tres maquillajes diferentes Muy fáciles de hacer, con menos de 10 soles ¿Puedes creerlo? Tienes que ver el video para saber cómo lograrlo No te vayas, ¿ah? ¿eh? El primer maquillaje que vamos a hacer va a ser este, es por eso que tengo la mitad de la cara pintada y la otra no, porque he avanzado con el Rockabilly y he hecho una especie de smokey eye, me delineé las cejas un poco más de lo normal porque así es el estilo. Para los maquillajes lo que voy a usar son estos colores, blanco y negro, que se diluyen con agua y son muy fáciles de usar, y tres pinceles que van a ser uno para el negro, para el blanco y para los detalles, y un delineador negro que nos va a ayudar a marcar los detalles. Los pomitos me salió cada uno 3 soles 50, más 3 soles los pinceles, eso hacen 10 y ese es todo el presupuesto que necesitas hacer para estos maquillajes que son súper fáciles y solamente necesitas dos colores, que es el blanco y negro. Comenzamos con el color blanco cubriendo todo el área. Una primera capa rápida con pincel que luego perfeccionaremos con una esponja. Continúa con al menos dos capas para mejor cobertura. Con el lápiz negro marcaremos las partes como la nariz, cuenca del ojo, y el pómulo cuidadosamente para no pasarnos de la mitad no tiene que ser perfecto, es solo una guía para luego rellenarla con la pintura para localizar dónde termina el hueso de tu pómulo lo que yo hice fue sonreír y a Trevor le fue fácilmente encontrarlo te recomiendo usar un pincel más delgado para poder rellenar las partes y que no se pase al color blanco, porque ahí sí será un problema borrarlo Dibujamos unas cuantas líneas verticales para los dientes, en los labios y las uniremos en el extremo. Nuestro maquillaje ya va tomando forma. Ahora agregaremos detalles con un pincel más fino y lo usaremos para grietas y el hueso de la ceja. Trevor es un poco detallista, por lo que la sombra en el pómulo es opcional. A este look le agregué una peluca negra y una casaca de cuero para darle el toque más rockero. Él es el capo detrás de todos los maquillajes. Lo agarré en cámara sin que se diera cuenta. Te voy a dejar su Instagram acá para que lo sigas. Y si quieres que te maquille, contrátalo, ¿ah? Mándale un DM. El segundo maquillaje que vamos a hacer es este. Y nosotros ya hemos avanzado la mitad de la cara porque, bueno, el maquillaje anterior se prestaba. Entonces avanzamos un poco para que vean cómo se iba a ver. Y bueno, esta mitad la vamos a hacer paso a paso para que vean exactamente cómo hemos logrado el efecto de la gota. Para este look... Cubrimos la mitad del rostro con blanco, utilizando la misma técnica del maquillaje anterior, dejando el ojo libre para después ponerle el color negro. La figura del ojo se asemeja a un cata y grueso, agregando una curva en el lagrimal. Para la gota, comenzamos con una línea y luego un círculo que conectará con esta. Perfeccionamos los bordes con un pincel más fino. De esta manera podemos corregir errores y mejorar el aspecto del maquillaje. Ya casi vamos acabando el video y vamos a terminar con el último maquillaje, que es este del fantasma de la ópera. En este lado me he puesto un poco de base, eh, me hice las pestañas y me posee rímel. Algo súper básico y súper fácil. Y aquí vamos a dibujar la máscara. Para este último maquillaje, tenemos que delinear la mitad de la cara para asemejar la máscara. Esta parte es opcional. Con lápices de tonalidades rojizas y marrones, haremos el efecto de piel irritada y la sombra de la máscara. Rellenamos la cara con blanco, dejando el ojo libre nuevamente. Si quieres el efecto de irritado, puedes delinear el espacio libre con la misma técnica de la máscara. No te olvides de difuminar. Finalmente, mezclamos para hacer gris claro y agregamos sombras en la nariz, pómulo y en el hueso de la ceja. ¡Voilà! Ahí está la máscara del fantasma de la ópera. gustado los tres maquillajes, en verdad nos hemos divertido muchísimo y hemos trabajado harto, le voy a agradecer públicamente a mi novio Trevor, gracias por estar ahí atrás, de verdad han estos maquillajes, si es que no tienes ninguno preparado, te voy a dejar el Instagram de Trevor, si es que quieres que te maquille de repente le sale una chamba, ¿no? ¿qué dices? te dejo ahí sus redes y los míos también para que me puedas seguir, suscríbete, dale click a la campanita para que sepas cuándo voy a subir un nuevo video y nos vemos muy pronto porque se vienen cosas muy increíbles así que estate atento ¡Chao! ¡Vamos! <risa> si aún no sabes de qué hay o cómo maquillarte para el día de mañana, acompáñanos. ¡Se ve tu mano! <risa>